Y así arrancamos la tarde del Magazine abriendo el consultorio, el consultorio de Salud Radial con temas que realmente, como dije al principio, ya estamos todos aburridos. Que nos abran el consultorio es lo mismo que queremos que nos abran la jaula de esta cuarentena. Pero le doy primero la bienvenida al conductor de Salud Radial, Emiliano Mayo. Hola Emi, ¿cómo va? Hola Cari, ¿cómo estás? ¿todo bien? Muy bien, ¿vos? Bien, espléndido con el día de hoy Ay, Está espectacular, no quiero pincharte te el cambia, globo Te cambia el, el ánimo, ¿no? El, los sí. días así, está fresco porque hoy la verdad que salí de mi casa con 3 grados Sí Pero la verdad que no hay nada que una, un, un buen pullover abrigadito Y una campera no puedan apalear para seguir este. Para Tal cual el Hermoso, el sol, el cielo sí. celeste te voy a pinchar el globo Sí, ya sé, lluvia ah, Bueno, bueno. bueno vamos, de hecho no esto Pero, Viste que esto de la pandemia te, te obliga a vivir los momentos Claro Entonces vivamos este momento, mirá Un momento y... maravilloso sí. De sol Que aprovechen todo porque a las 10 de la noche parece que hay lluvia A, ver, a claro. la noche A la noche ¿Qué, ¿Quién está a la noche en la calle? Nadie Nadie ¿No? ¿No? Algunos... No sé, preguntémosle a él que está esperando ¿Vos decís? ¿Él sí. sale de noche? Decís no, vos? no, no sale, ¿No? pobre, así no sé cómo <ríe> o sea, Está encerrado, está enjaulado está como enjaulado, todos Está enjaulado, está enjaulado, pobre Le vamos a dar la bienvenida al doctor de Salud Radial Al doctor Miguel Ángel Coloma Muy buenas tardes, Doc, ¿cómo va? Sí, bueno. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Todo bien por acá? ¿Todo Hola, no? Miguelito, ¿cómo estás? Tanto fresco, pero no tanto como allá. Estamos hablando de la ciudad de las Diagonales, de La Plata. Exacto. Sí. Ah, la, vos decís esa ciudad donde hay un equipo que va a ir canija de ayudante técnico. No, oh, no me jodas. Y... <risa> Porque lo deprimís comple al doc. Completan la línea y ya está, <risa> <risa> no, no, qué, no, qué feo sonó, <risa> completa la línea. La línea del cuerpo técnico. <risa> Bueno. bueno, vamos. Vamos a en serio, vamos en serio. Vos estás en cámara, yo te dejo a vos, ¿viste? Me, me cubro acá detrás de la cámara. Doc. Sí, no. eh, 13 grados tenemos acá. Ajá, mejor El acá. de humedad. Sí. Eh, ayer, ayer llovió un poquito, pero no uh -huh. an antes de anoche llovió un poquito, pero ahora, ahora está nublado y fresco, eh, parcialmente nublado. Claro, mejor ni hablar de ciertas cosas, me hablemos de tiempo. <risa> porque la gente está enjaulada, Doc. Estamos todos como que ya realmente sabemos que van a anunciar que sigue la cuarentena. Eh, en, en Pinamar estamos en fase 5, pero tampoco somos tan libres porque somos una ciudad turística en la cual nos tenemos que adaptar. Yo entiendo que desde el vamos, porque se dijo entre líneas lo que pasa es que cada uno escuchó lo que quiso escuchar, pero se habló de hasta septiembre, desde los colegios, de todo. Siempre se dijo hasta septiembre como esa cosa que se dice que queda en archivo, pero que se dice al pasar y que no se escuche mucho, pero que queda ahí archivada. Bueno, archivado desde el Gobierno de la Nación, dijeron hasta septiembre. Esto se está viviendo, lo que pasa es que llevábamos más de 90 días. Ya no aguanta la gente y no aguanta el bolsillo. Entonces no, lo es una perdón sí. me interrumpió pero es una cuarentena relativa o sea, yo creo que la cuarentena como tal ya pasó ahora sí, la, hay... la cuarentena obligatoria te referís vos Miguel claro ah. eh, eso ahora hay libertades que no había al principio cuando todavía cuando recién comenzaba la pandemia aquí claro aquí. lo que pasa es que quieren volver ¿Quién quiere ah, volver? Y desde el gobierno se está diciendo que sí, pero... hay un descontrol, que se quiere volver a fase 1. No, pues yo no creo que... Bueno, perdón, hoy había una reunión a mediodía. ¿Ya ¿Hay un resultado de esa reunión? ¿Se hizo la reunión? ¿La eh, la es, no, todavía no, pero se está haciendo del, eh, sí, por, gobernador, el AMBA. Claro. Es por el gobernador, claro. Pero mayoría. a nosotros nos influye, es... porque vivimos en la provincia de Buenos Aires. No, no, no, lo que, eh, lo que ocurre es que estamos... estamos GESEL y PINAMAR están cerca ahora claro. están cerca y de hecho hay profesionales que viajan sí, correcto eh, van y vienen y hay ambas? propietarios que están en el AMBA también, eh, también. es decir que, que vienen quieren venir a ver sus casas, que tienen derecho también, esto yo no, no quito el derecho a que vengan ahora pero... yo te pregunto, Karina sí. y a Miguel que es una pregunta que la verdad que a mí me trae eh no me cierra el que tiene casa con eh, que es propietario en Pinamar o Gessel, ¿no? Sí. Es turista. No. Para mí no. Mira, porque eh... está pagando impuestos. Bien, o sea que ese, o sea, están manteniendo a los que a, a la ciudad. Claro. O sea, entonces eso debería es entrar sin problema, digamos. ¿Y ¿Qué porcentaje lo tienen ustedes? No importa. No, es un gran porcentaje. Sí, debe ser un 40%, ¿eh? 40% calculo. Sí, si no es más. ¿eh? Hay más eh, creo que hay más gente que vive afuera que la que vive acá adentro. Pero eh, debe entrar sin problemas, entre comillas, porque debe hacer los 14 días de aislamiento obligatorio. Pero eso está bien. Y eh, sí, lo deben pero... controlar. Eso también sí, pero... no hay que hacer. Claro, lo que pasa es que, por ejemplo, en Gésel había un tema con una un odontólogo especialista en ortodoncia que vino a atender. Vino, atendió, creo que ya hasta hoy estaba atendiendo. Ah, vos decís el de, paseo, el de Avenida 3 y Paseo 120. Sí, sí. Bueno, que era un médico. Un odontólogo. No, no, no, ah. un odontólogo, una odontóloga especialista en ortodoncia. Bueno, vio, tenía 100 pacientes para atender, o sea, durante varios días. Pero algunos decían que había care 40 que le dio a hacer cuarentena, pero es un tema todo. No, no es tan sencillo eso. Pero hay sí, muchos médicos que van, Miguel, desde acá a Buenos Aires y, y de viajan constantemente, constantemente viajan, toda la bueno, semana, sí. y no se le puede pedir ¿cuándo? que hagan cuarentena, ¿o sí? Yo creo que eh, están preparados, están, eh, tienen todos los elementos con Sí, yo creo que el médico, claro, yo coincido con Miguel, es El médico o el personal de salud, hablemos de personal de salud, que va a trabajar a, a Capital o a Lamba, ¿sí? Mientras que tome los cuidados pertinentes, eh, no tiene por qué hacer la cuarentena. Distinto es el, el, el habitante no, no profesional de salud, como puede ser un, un, un propietario, que viene de Capital, que es una de las ciudades que tiene más eh, casos en la Argentina, eh, y que venga, que es propietario y que venga. Ahí sí, me ha pasado a mí con un vecino que estuvo 14 días en la casa, no salió de la casa el hombre. Estaba ahí con, con eh, custodia permanente Emiliano Madio. No, claro, no de, de mi esposa, ¿viste cómo es mi... Carolina de sí, sí, sí. pero eh, no salió de la casa entonces aplauso, medio y beso para esa persona tal cual tal porque cual. es responsable pero, que, lo que pasa es que eh, yo te estoy hablando de algo que por ejemplo, bueno el odontólogo también tiene que este, tiene ciertas patologías que no las trata el médico, pero de cualquier manera si el médico puede ir y venir porque no el odontólogo. Ya. No sé. Son, eh... No, porque también una infección sí, sí, sí, sí. en la boca es grave, Miguel y vos por lo sabés muy supuesto, bien. Por eh, es que es parte por del sistema de salud. Por eso ¿no, te odontólogo? digo, por eso te digo que lo único que yo te, eh, sobre eh, resalto de esto que es es que el odontólogo a diferencia capaz que de un médico eh, el odontólogo va directamente al foco. Que es la parte de la boca, digamos, que está constantemente expuesta a la boca y a la nariz y a los ojos, de tanto del paciente y él tiene que estar con todas las medidas de precaución. Pero son los que también más están preparados, desde sí. el HIV, desde de todo. No yo sé. creo que sí. Lo tienen presente. Yo creo que sí. sí. La, creo que es el la, consultorio la más de... seguro, los odontólogos. Bueno, bueno fíjate O sea, de cualquier manera, yo creo que como esto va a seguir. Sí. Eh, no de, lo que no debemos hacer como ya lo dijimos y lo repetimos es dejar eh, no debemos dejar las precauciones que tenemos que tomar que venimos tomando hasta ahora yo creo que eso es claro. el, el punto porque el tema del adulto mayor es un problema serio que eh, también tiene que ver con la parte eh, psíquica, digamos, de la, de la persona vos imaginate es, eh, por un lado es como estar preso vos decías, enjaulado sí. y es así. Uh -huh. es así bueno, y eso también eh, disminuye las defensas, altera la inmunidad y lo hace más propenso, inclusive para que se pesque algo y ahora vienen las enfermedades y ahora ya en invierno están dando claro. vuelta por ahí o sea, el tema de la cuarentena hizo que se retrasara todo, pero bueno, se, se retrasó pasa... en general para preparar el sistema de salud. Miguel, yo lo que pienso, que ya nos educaron, ya sabemos las medidas de seguridad, ya sabemos cómo nos debemos cuidar a nosotros y a los, a los, a los vecinos, a sí. al otro, sí. esto no, de... Bueno, no todos, hay algunos que están mal educados. Ahí es. bueno, pero esa, ahí está la presencia del Estado con los que no cumplen el protocolo o los mal educados. Pero, por ejemplo, Pinamar y Gensel está Madrid, también en fase madre en fase 4, pero estamos en fase 5. Nosotros queremos decidir si vamos a tomar un café o no. Mm. Si a mí esa taza me da seguridad, la que me van a servir el café, o, pre, o voy a pedir un vaso descartable. Yo decido... Porque ya sé, durante más de 90 días, ya me enseñaron y en todos los medios se vio. Entonces, esto es lo que digo, abrir la jaula. Y que el Estado esté presente con los controles y con los protocolos como parezca, pero que dejen decidir a la gente de ir a trabajar. Ahora, si un comercio no tiene las medidas de seguridad y es clausurado. no es culpa del Estado, es culpa del comerciante. Seguro. Sí, pero yo elijo si voy a ese comercio o no voy a ese comercio. Ahí digo que ya estamos, ya nos educaron, ya se prepararon con el sistema de salud. Y si no lo hicieron, los políticos son los mismos responsables de siempre. Pero supuestamente tuvieron más de 90 días, no le pidan más a la gente. No, yo lo que digo me parece, a ver si vos coincidís, Miguel. El Estado, eh, las municipalidades, las provincias, eh, instruyeron a los, a los habitantes. Entonces ahora como somos eh, están las famosas pioladas argentinas, seamos piolas en esto. Eh, ¿Vos querés que tome un café? Perfecto, vamos a tomar un café. Que los lugares donde nosotros elegimos para ir a tomar un café tengan las, las medidas eh, de precaución necesarias. Tal cual. Tienen con... los, ¿tiene los protocolos, los tiene que cumplir. Exacto. Sí, igual yo vi mal lo de la tasa. Debo decir sinceramente, para mí tiene que ser todo descartable. Lo que pasa es que, ¿sabés cuál me parece a mí por dónde pasa el tema? Eh, lo descartable, en el caso de los lugares como una confitería o un restaurante, eh, tiene un costo extra que hoy, con la situación que estamos claro. viviendo, es muy difícil. Entonces, ¿cómo, se, cómo se, se soluciona? Me parece a mí, a mi punto de vista, ¿eh? sí. comprando, que le va a salir más barato, comprando la, la, los productos necesarios para poder descontaminar, llamémosle descontaminar, la taza, los platos, los, las cucharas, lo, lo, todo lo que sí, uno se O que se me lleva... dejen llevar mi taza. O que me dejen llevar mi vaso descartable. ¿Cómo saben que tu taza no está con.? Sí, sí, es un tema. No sé, se me ocurre porque estamos pensando en voz alta, pero. Es tu problema, vos no lo dejás la taza. La llevás y la traes. Claro. Es más trastorno, me parece. Pero Es tu problema. No el de claro. Pero decidimos si vamos o no A tomar claro. un café en esas condiciones O no, o sea, aceptamos si aceptamos y vamos a un restaurante Porque tiene mucha mucha higiene Yo tengo que confiar mucho En el lugar donde voy a ir a, a consumir ¿eh? sí Igual te digo algo Yo eh, no, no soy un gran Tomador de café Pero la mayoría de los lugares Donde se puede tomar un café O desayunar, o almorzar, o cenar Y sinceramente eh, Doy fe de que tienen todo lo necesario, igual que Villa Gesell, los lugares importantes donde uno va a tomar eh, un café o a venir son impecables con los cuidados. Lo que pasa es que no podemos estar adentro de la cocina, no, pero, Eso, esto... eh, por... pero siempre estás confiando en el restaurante o en el bar, si no, no vas. Olvídate ¿no? de la pandemia. Sí. Tal cual, por eso tenés que confiar, cómo lavan la verdura, o hay gente que no pide ensalada, yo sí, pero hay gente que yo conozco que no pide ensalada en un restaurante, pues no confía cómo se lava la verdura. Ahora lo vamos a hablar con la ingeniera en alimentos en un ratito nada más, que los invito a que lo escuchen, con Alejandra Garro. Sobre todo la preparación higiénica de los alimentos. Eso es fundamental, la preparación y sí. la conservación. Y la mo manipulación también es importante. Tal cual. Por eso tenés que tener la conservación. ¿Cómo conservar? La ubicación de los diversos alimentos, por ejemplo, en una heladera. ¿Qué es lo...? Eh, bueno, la higiene es fundamental. Por eso la preparación higiénica de los alimentos es fundamental siempre. Porque eso te, te puede provocar, qué sé yo, una... una no sé, una infección bacteriana, unas sí. esas enfermedades que, que se matan, que pueden ser virales también. Sí, la famosa GEA ¿no? Sí, si no, en un restaurante no tienen los elementos de higiene para la gente que está trabajando, bueno, eso es también grave. Tuve oportunidad de verlo cuando estaba en la fiscalización sanitaria en el ministerio, que eh, la parte de atrás de la parte donde se prepara a veces, ahora se ve en algunos lugares en otros no bueno, desastroso desastroso eh, y eh, bueno, es parte el lugar, de... el lugar clave de, eh, que fue del, de la persona que, el cocinero que fue al polémico y no tenía donde la marcha qué tema importante no qué ¿Cómo? tema importante es parte de la pandemia sí. la higiene es, es Pero mirá, de las medidas arena, de seguridad de la pandemia con Miguel hablamos un montón de veces en, en el año pasado, este año que son cosas que uno aprende en la casa uno le, le enseñan, a uno le enseñan en la casa el tema de llegar de la calle y antes de sentarse por ejemplo a almorzar ir a lavarte las manos con agua y jabón es primordial no, bueno, Miguel... tal cual los chiquitos lo saben los grandes se olvidaron es así. Bueno, Miguel... mucho. para cerrarlo, ¿eh? Listo. <ríe> Me encantó. Los chiquitos lo saben, como dijo el doctor, y los grandes lo olvidaron. Es así. Gracias, Doc. Bueno, que les vaya lindo... Chao, Miguel, nos hablamos, te eh, te te te un te abrazo. abrazo. Chao, chao, chao. El doctor Miguel Ángel Coloma en la tarde del Magazine acá en Salud Radial. Bueno, Emi. Bueno. Que nos abran la jaula. Que nos abran, sí. Yo, como eh, hablamos con Miguel, el, el virus está instalado en la Argentina ya. Tenemos que empezar a, a, a convivir, pero tenemos que tener los, las medidas precautorias necesarias para poder convivir con esto. Entonces, él no, como a Miguel no le gusta, pero... Es el nuevo presente. Es el... La realidad. Claro. Esta es nuestra realidad actual. Gracias, Emi. Gracias Dale. por estar. Un beso para todos. Gracias a ustedes. Así pasó Salud Radial por la tarde del Magazine. Quédate conmigo. Ya venimos con Alejandra Garro en un minuto nada más. Ingeniera en alimentos para hablar de las semillas. No te vayas.